buen agua <coughs> hola amigos de planeta carlejas hoy vamos a ver la diferencia que hay entre una pcr y un test de antígenos tanto la pcr como el test de antígenos sirve para detectar el de el Vamos a ver, aquí tenemos un y está formado por una bolita de proteína, dentro tiene ADN y unas espículas ¡Uy! que son las que van a infectarnos eh, con estos pinchos, con estas proteínas Spike. Vale, esto es el coronavirus. Bien, eh, ¿qué hace un test de antígenos? Pues un test de antígenos detecta todo esto que hay aquí. Detecta estos palitos y detecta esta capsulita. ¿eh? Entonces, todos estos palitos y todas estas capsulitas van a ser lo que detecte un test de antígenos. Entonces, si ponemos aquí de nuestros moquillos, ¿eh? nuestros moquillos eh, ponemos esos trocitos de. Pues en el test nos va a salir una rayita. Eh, estoy limpio. Nos va a salir positivo o negativo. Un test de antígenos detecta los antígenos. O sea, los pinchitos, los trocitos de la cápsula del virus. Bien. Bien, ya me he cargado el... Y todos estos trocitos, todos estos trocitos son antígenos. ¿eh? mirar mogollón de antígenos. Cuantos más antígenos haya en la muestra del moquillo o de la gargantilla, pues más fácil será detectarlo. ¿Cuándo es más abundante toda esta cantidad de antígenos? Al principio, eh, eh, al principio poco, al final poco, y en medio de la infección es donde podemos detectar eh, muchos trozos de estos de antígenos. Eh, el, la prueba de antígenos no es muy fiable, pues porque, mmm, yo qué sé, no tienes por qué detectar eh, eh, antígenos del virus mmm, en esa zona que te has puesto el palillito, porque a lo mejor no había suficientes. Vale. Esto por una parte. ¿Qué hace la PCR? La PCR en inglés es Polimerasa Chain Reaction. O sea, reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa lo que hace es lo siguiente. Mirad. En el... me Me gusta me gusta, eh, oír lo de... ¡Coronadar! Dentro del coronavirus está su ADN. ¿eh? Está su ADN. Pues la reacción en cadena de la polimerasa lo que hace es va a replicar este ADN millones de veces. Millones de veces, millones de cadenitas de ADN. Entonces, como la ADN polimerasa replica un, una cadenita de ADN que puede estar en cualquier sitio millones de veces, esto va a ser fácilmente detectable. Entonces, la prueba PCR es, hablo tan flojito porque todavía duerme la gente, aunque haya son, la, puer, la prueba PCR es... Eh, ah, ya se me ha ido. Es súper fiable porque aumenta el, el ADN del virus millones de veces y la prueba de antígenos pues depende de los antígenos que haya. Si hay pocos antígenos pues no lo va a detectar. Pero esto lo amplifica millones de veces. Así que... Eh, esta es la diferencia que hay. Bueno, voy a ver si me lo paso con un trago carlejeros. Esta es la diferencia que hay entre una PCR y un test de antígenos. Test de antígenos detecta el virus si hay una carga viral muy grande, trocitos del virus, trocitos del virus. PCR detecta ADN del virus que lo ha dividido millones de veces. Eh, aprovecho para decir que en esta época del año hay que comer mandarinas y naranjas de Valencia. Plata calejas. Antes de acabar este vídeo quería deciros que aunque ahora en enero la situación es bastante... Eh, difícil, con muchos contagios, pues en la mayoría de institutos, en la mayoría de centros, eh, la, la infección del coronavirus es, de es de carácter leve. Entonces, eh, pues hay que estar vigilantes, protegiéndonos, pero tranquilos, que esto no creo que vaya a durar mucho. El virus del coronavirus se va... ¿El virus de qué? ¡Corre! se va a convertir en un virus de un resfriado normal en poco tiempo y podremos volver a nuestra vida normal. Así que no preocuparos y, y la vida continúa. Así que, contra el mal, Planeta Carlejas.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 Cuando quieras. Desde que hago cortes de geología, mi vida ha cambiado.